¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleeping Tora y seguimos con Final Fantasy Explorers. Vamos a continuar con nuestra aventura. Venga, mmm, vamos como siempre. Vamos a hablar con la Divina. Eh, no vamos a pagar, solo con los Play Coins. ¿Qué ya me va quedando menos. Me dice que la ganancia de kills gana, se le va a 2. Pues nada, muchachas, nos vemos. Vamos a coger una quest, una misión. Y en este caso la misión es. Insidious Blue Dragon. O dragón. Vamos a aceptarla. Y, y, y Vamos a ver de qué se trata. Espérate. ¿Cómo era? Eh, quest Info: Insidious Blue Dragon. Aquí está. Voy a leérmela y así ya estoy con ustedes. Bueno, ya sé qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, etc, etc, etc. Pero, me sigue pareciendo que mi personaje está... Mmm, está jodido, no tiene ni casco, no tiene nada. Entonces... Vamos a ver si se puede hacer algo para la cabeza. Bueno, está algo, más, algo mejorado. Y vamos a ponerle... El gorrico <risa> Algo es algo eh, Esta ya tiene la buena Y esta ya tiene la buena pues nada. No podemos hacer nada más para mejorarlo El gorrito es una mierda Que te cagas, pero bueno Vamos a ir hacia la misión, venga Hoy sí Vale, tengo al Lizard. Perfecto, perfecto. Nada, nada, nada, no te voy a hacer nada. Embarcamos. Vamos hacia aquí. Que es donde está el dragón azul. Azul, sí, azul. Venga. Hostia, ¿y por qué no me selecciona a ese? ¿Se le hicieron a otro? ¡Hola! ¡Que me he cambiado de sitio! <risa> Venga, no pasa nada Venga, vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Que me he equivocado Venga Vamos para aquí, Lizar. Ven Ya se queda enfrascado ahí Con, con un... Con un fantasma, venga, no pasa nada. Vamos por aquí. Mira, el, el dragón azul está allí. Coge los libracotón, que siempre es, in es interesante. Ven, Lisa. Ya, ya me he cargado uno. Vamos a cargarme. ¡Eh, eh, eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Lizard, ven a mí, ven a mí, por Dios. ¿Dónde está? Lagartejo. Ah, que se lo cargó ¿Cómo eres capaz de cargarte a mi lagarto? Toma Toma, por matar a mi lagarto ¡Ah! Toma ahí Ya, lagartito Ven que me vas a ayudar Ven Ven Lento, coño Tenemos que cargarnos a eso, ¿Vale? Y ya me está poniendo los Vamos a cargarnos A todo lo que se pueda cargar Uno, ¿vale? Vamos a coger eso ¡Quítate! No se sé, quita el jodido ¡Ah! ¡Mierda! Me cogeló Venga tú Vamos a coger esto Corre A ver, Lysar Ven aquí Pero que te quites de ahí Ahí, eso, en el sling. eso, bienvenido, yo es como, hola, entra para. ¡Corre! Ya. Vale, me tengo que curar un poquito porque tengo el maná al menos cero. No, no puse nada porque el Lysar está ahí derrotadito, el pobre. Y el Blue Dragon está a más de la mitad de la vida. O sea... El Braver. Ahora Cuter. Estoy por usar objetos. Venga, sí, vamos a usar objetos. A ver cómo eran los objetos. Que no me acuerdo. Hola, salte ahí. Combo. Coline. Ahora tú Corre. Coño Venga, tú sigue ¡Quita, quita, quita, quita! Que me, que, que me coger Ah, mira Una porra, me ataca tú con la cola. Toma, muere. Toma, bien, no es tan difícil. No es muy complicado. Pero se tarda lo suyo. No sé si ir a coger algo más. Eh, Magic Breakout, no, da igual, da igual. Ya hemos acabado y eso es lo que importa. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. La verdad que no, no tengo más ganas de, de estar luchando contra ninguna otra cosa ni buscando más objetos. Pero tengo que buscar más objetos, eso sí, eso es interesante porque así puedo rearmar al personaje. Pues espero que les haya sido de ayuda, ya saben dónde encontrarlo. Saben que matarlo es muy sencillo. Y bueno...